Estamos acá por instrucciones del señor presidente apoyando lo que es esta feria regional, vendiendo productos a buenos precios, productos frutos de la buena gestión que ha hecho el equipo agropecuario encabezado por el presidente, que se ha traducido en una producción récord de arroz, de plátanos, entre otros productos ahora de huevos que estamos comercializándolo desde hoy mismo acá en el INESPRE invito a la gente a que venga a consumir sus huevos a 3 pesos, 90 pesos un cartón de huevos, eso es un regalo del señor presidente, y nosotros los dominicanos y dominicanas debemos sentirnos orgullosos y afortunados de tener un presidente y un equipo agropecuario como el que tenemos, porque a diferencia de otros países del mundo que con este conflicto bélico en Europa y con la pospandemia y todo lo que está sufriendo el mundo, aquí no hay escasez, señores. Aquí los, nuestros campos están sembrados, nuestros almacenes colmados, supermercados están abastecidos y tenemos un gobierno preocupado por llevarle esos productos a la gente. Ahora vengo de María Trinidad Sánchez de abrir un mercado de productores. Ayer Abrimos una gran feria para las Madres también en San Pedro de Macorís. Estábamos en Villas Agrícolas con el Presidente. Y hoy estamos aquí en Copenor trabajando para esta feria regional de todo el Nordeste para que los dominicanos y dominicanas tengan eh, la facilidad de adquirir productos y no solo de adquirir productos, sino de ver todo lo que se está haciendo en la agropecuaria nacional y en las diferentes provincias. Aquí me acompaña mi amiga la gobernadora de Monseñor Noel también es parte de las provincias invitadas y es también lo que estamos haciendo como gobierno, trabajando todos unidos y en equipo para ese pueblo dominicano que nos hizo el favor de darle al presidente del, mundo del país.